Cien pasos más, no hay vuelta atrás, sin detenerme nunca. Huellas que van dibujándose y fundiéndose en la arena, frente a mí. Puedo apreciar todo muy distinto, pero descubrí que el mundo es así, sigue siendo gris. No hay luz ni oscuridad Y nadie tiene la verdad Deseo saber cuál es el camino a recorrer A mí puedo apreciar todo muy distinto, pero descubrí que el mundo es así, siempre será gris.